De llegar a Europa. Como han llegado oleadas de miles, a <ríe> una regularización masiva como en 2004. <ríe> Naciones tremendas, de todos los inmigrantes llegando. <risa> ¿Alguna vez han oído hablar ustedes de los pisos pateras? lancha la de llegada incontrolada de cientos de inmigrantes... De para y el... de... en portando de los inmigrantes en los centros de la alcaldía de la división famosa grandes llegaron de la calle de La eh, tiene una responsabilidad enorme en las cuestiones sociales, en todas las cuestiones sociales y también en la inmigración. Pueden ser medios de información, medios de desinformación o incluso de ocultamiento y manipulación directa, porque de ellos depende la construcción de imágenes sociales. El tratar la inmigración como problema, por ejemplo, eh, como eh, avalancha... ...como delincuencia, todas esas asociaciones... ...van construyendo una percepción social, una imagen social... ...la percepción negativa va calando hasta el punto... ...de que algunas personas ya asocian inmigración... ...no con delincuencia sino incluso con bandas organizadas... ...esto es un, un disparate mayúsculo, debería ser inaceptable. Pues mucha pobreza y delincuencia también bastante. ¿Qué te voy a decir?... Casi todo negativo, algunos positivos, pero casi todo negativo. La no gente ve mucho la tele, está enganchada a la pantalla cuadrada y se lo creen todo. No, yo creo que es verdad. Bueno, lo que se ve es que hay un descontrol total de lo que realmente es la inmigración, que no hay nada, ningún tipo de control. Como inmigrantes que somos, nos, nos afecta en lo que piensa la gente acerca de nosotros. No, creo que son verdaderas porque se ve en el ambiente. Hay una super población que se está creando por todo esto. No creo que sea tan, tan drástico todo. O sea, es decir, que llegan muchos es evidente, pero que, que todo lo que llega sea malo, pues no. Algo de reverdad tendrán cuando están todos bastante apurados a día de hoy, pero como los de dentro también estamos apurados, es un, es, que es una meta un poco peligrosa. ¡Claro que claro, vienen aquí! No tienen papeles para trabajar ni nada, tienen, tienen que comer, tienen que ir a casa a robar. Se, se pongan a pedir, pero no a robar. Porque pasa una anciana por ahí para el mercado y le quita el bolso, eso tampoco está hecho, ¿no? ...por por rapidez, por simplemente fijarse en un momento dado... Eh, ...en lo más llamativo, pues todavía dificulta más la integración. España tiene dos recriminaciones internacionales, dos amonestaciones internacionales... ...por el tratamiento que nuestros medios de comunicación... ...y las personas responsables de la política, eh, las personas políticas... ...del ámbito político, eh, por el tratamiento que hacen, negativo... ...de la inmigración... ...una de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas... ...y otra de la propia Unión Europea. Pues que me extraña esa percepción... ...porque yo lo que lo que detecto... Me ...lo detecto en mí mismo... ...y lo detecto en el resto de... ...de los medios... ...exceptuando algunos... ...creo que estamos ejerciendo todos... Eh, ...una especie de discriminación positiva... ...en relación a la información... ...relacionada con inmigrantes... Eh, ...que a mí me parece algo sensato, proteccionismo, incluso de enfoque. Por ejemplo, durante muchos años se ha intentado, bueno, ha habido una especie de temor a decir que el aumento de la delincuencia tiene una relación con la inmigración, cuando era algo evidente. Significa eso que la inmigración sea mala en absoluto, en absoluto, significa que es un colectivo que una parte de ese colectivo eh, Digamos, responde a la desestructuración familiar, a la falta de a la falta de, de arraigo y de, y de vínculos, etcétera. Si sí hay algo que a mí no acabo de entender, y es por qué se incide tanto en detenidos tres colombianos por, detenidos cuatro rumanos por. No se cometen grandes barbaridades y, desde luego, yo estoy convencido que nadie en un medio evidentemente eh, ...lo hace a mala fe cuando se cometen errores... ...porque yo creo que efectivamente sí que se cometen errores... ...un eh, suceso que ocurra en la calle, un robo... Eh, ...por ejemplo, eh, si lo comete un español... Eh, ...una persona, un joven de 24 años... Eh, ...pincha las ruedas de 18, de 18 coches en un garaje... ...si es español se queda ahí la noticia... ...en cambio si es eh, como era el caso... ...un joven de 24 años, quiero recordar que era de origen magrebí... ...da la sensación de que el hecho de que sea extranjero... ...forma parte de la noticia... ...y no forma parte de la noticia si su nacionalidad es española. Yo no sé si eso efectivamente añade algo o no... ...es verdad que yo creo que la gente sí que... ...le interesa saber ese dato añadido. Es significativo que existan bandas de rumanos... ...es significativo que existan bandas que están compuestas por búlgaros... ...o es significativo que haya, no sé... ...tres atracadores de guante blanco en bancos de la costa de se Málaga? Ingleses o neozelandeses. Eso es noticioso. ¿sí? Es un dato significativo que luego ya uno interpreta como quiere, ¿no? Pero también evitarlo por evitarlo, no sé hasta qué punto. ¿no? ¿Han habido algunos intentos de periodistas y de periódicos en concreto de intentar reducir eh, la definición eh, de la inmigración? solo a través de los hechos luctuosos... ...pero por desgracia como se ha desmultiplicado... ...lo que es el tratamiento en cuanto a cantidad... ...ese intento queda menguado por la profusión... ...son normalmente noticias cortas... Eh, ...con poco desarrollo... ...lo que reprocho es excesivamente la búsqueda del, del titular... Las noticias, parece que las noticias relacionadas con los temas sociales, con la solidaridad, con la inmigración, a lo mejor no venden, ¿no? Uh -huh. Y no venden si se trata de cosas positivas. Casi siempre o casi todos los días vemos eh, información relacionada con la inmigración, pero con las pateras que llegan, los que mueren en las pateras. Esa imagen dramática, terrible de la inmigración, o los problemas que tienen aquí, o los problemas de adaptación. En la Valentina teníamos el suceso de Mestalla de los cuatro muertos pero en el casi, casi, casi toda España, donde no había una información local más relevante, abrimos con este tema. El empleo solo crece para los inmigrantes. Tres veces al día comentamos cómo llevamos el periódico tanto a nivel local como general. ¿no? Y este tema llevó un buen rato de debate. Porque podía dar la impresión de que los inmigrantes estaban quitando el empleo a los españoles. Y hubo alguna voz de mis compañeros que decía, hombre, pues podríamos poner en el antetítulo, pero son los empleos que no quieren los españoles. Yo debo reconocer sé, que le dije, pues no me parece bien decir eso, porque muchos empleos habrá que sí quieren los españoles, pero que los cogen los inmigrantes. O sea, no, no nos pasemos de chiquismitis ni de, ni de proteccionistas. hacemos que con el reportaje es que efectivamente hacemos el perfil del empleo del inmigrante medio en España y efectivamente es un tipo de actividad que el español no quiere hacer. ...en líneas generales... ...pero tampoco nos pareció a la mayoría... Eh, ...en fin, tan grave o, o, o, o, ser, o tan peligroso... ...destacar un dato cierto y real... ...pero ahí ya cada uno que saque sus conclusiones. Yo creo que hay dos problemas que hay que resolver por lo menos... ...la primera es... Eh, ...tiene que ver con el propio ejercicio profesional... ...es decir, de dónde eh, podemos sacar... ...de dónde podemos pensar... Que un periodista, una periodista, eh, tiene que saber de todo, absolutamente. Nadie sabemos de todo. También los profesionales no somos expertos en todo, ¿no? Y, y, y no hay profesionales especializados en temas de inmigración, igual que no hay medios en general eh, especializados en inmigración o mm, programas especializados. Pues claro, piensan que, que a lo mejor los periodistas tenemos que saber de todo, pero no sabemos de todo. A veces se puede tener buena voluntad. Los periodistas sí han mostrado una mejora importante en la sensibilidad a la hora de tratar los temas de inmigración. Hablo de periodistas, no hablo de las empresas mediáticas. Los periodistas especializados en este tema eh, ...tenemos una ventaja sobre el resto de periodistas... ...que no están especializados en este tema... ...y que cualquier día de cualquier semana... ...les puede tocar hacer un tema de inmigración... ...pero también les puede tocar hacer un tema de política, de economía... ...no existe el tiempo eh, ni el interés, creo yo... ...por parte de las empresas suficiente... ...en eh, especializar a sus trabajadores. Estoy convencido de que nos falta mucha formación... Eh, en general. Nos movemos mucho eh, a golpe de la actualidad, que al final es lo que manda en los medios de, de comunicación, y eso es verdad que tiene sus peligros. ¿Verdad? Ya te digo, a, a golpe de esos datos. Eh, ...o de polémicas que es otra de las formas en las que te acabas documentando... ...por ejemplo, eh, lo que ocurría con el contrato para la integración de los inmigrantes... ...que propuso la consellería de, de Inmigración de la Generalitat Valenciana... ...a pesar de todo ya eh, despertó un eh, interés eh, total y absolutamente desmesurado a mi juicio... ...cuando no, no había en realidad todavía nada... ...eso indica que efectivamente hay preocupación por ese asunto... ...pero que también al mismo tiempo eh, falta mucha documentación... La segunda cuestión importante eh, para resolver eh, el problema del tratamiento negativo de la inmigración en los medios de comunicación social eh, tiene que ver con las líneas políticas, eh, las líneas que se imponen desde, por ejemplo, eh, la jefatura de redacción o desde otras instancias superiores al tratamiento en sí mismo de las noticias. Ese problema eh, sigue estando ahí eh, ...y yo creo que es permanente, cada, cada trabajo digamos... ...tenemos nuestro propio contexto, eh, nuestro propio entorno profesional. Claro, las empresas de comunicación también pueden devenir... ...en protagonistas de la historia que se cuenta... ...porque depende de cómo las cuenten, venderán más o venderán menos. Que esto es la pescadilla que se muerde la cola, un poquito. Eh, por mucho que el periodista, el redactor base... ...tenga la sensibilidad, la formación, la especialización... Si de verdad no hay una apuesta importante de las grandes empresas de comunicación, de la administración, por fomentar una sociedad multicultural respetuosa y no xenófoba, los periodistas de a pie no podemos conseguir mucho. Los medios de comunicación dependen todos de grupos económicos, entonces depende también de la, de la, del mensaje que se quiera lanzar, ¿no? ...y puede estar mediatizado efectivamente por editores, redactores, jefes... ...no, no, hay que hacer esto, hay que dar esta sensación, ¿no?... ...pero yo creo que en el fondo las noticias y todo lo hacemos personas... ...y depende de cómo escribamos o cómo lo contemos... ...así llega la noticia, ¿no?... ...las instituciones, las empresas, todas las componemos personas... ...un periodista si está convencido y además trata de convencer de su, de su idea y, y de, de, de destacar esos aspectos positivos tiene la razón de su parte. Creo ¿no? que hay medios que en su política de ganar audiencia apuestan eh, por los sensacionalistas, y de hecho apuestan mucho, por ejemplo, por los sucesos, que son lo que más llaman la, la atención. Pero ya te digo, yo creo que es un debate diferente, ¿eh? yo creo que eh, una cosa es que haya medios, que eso nos puede gustar más o nos puede gustar menos a cada uno, que apuesten por los sensacionalistas, por los sucesos, por lo más escabroso, es una cosa. Yo sí que soy efectivamente de los que piensan que se están cometiendo muchos excesos en los medios de comunicación eh, por, por este tipo de, de política de ganar audiencia a costa de lo que sea, eh, pero ahí se pierde muchas veces el respeto a las personas inmigrantes y a todo el mundo, vamos a las personas que no son inmigrantes, a los inmigrantes, a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo. Que eso se identifique con eh, la inmigración como si fuera un problema, eso trae distinta, o sea, yo, yo creo que son dos, dos debates diferentes. Sí, pero ahí bienvenidos al club, o sea, todo es susceptible de ser sensacionalista, ¿no? La prensa es un negocio con unas características, pero no es diferente a fabricar chorizos, fabricar chorizos parece que es algo menos relevante, pero te estás metiendo comida en, en el organismo de la gente. Yo creo que se ha avanzado bastante y que en general se procura ser eh, respetuoso en los medios. No hay en ningún en ningún medio que escuches eh, tinte racista, ni, sen, ni xenófobos, ni nada por el estilo. Si hay errores, desde luego, no son desde luego a mala fe. <risa> Lo que no podemos es caer en el juego político, es decir, el uso de la inmigración única y exclusivamente por intereses eh, particulares o, o, digamos, partidistas. ¿no? Es decir, hay que tener una visión más a largo plazo y, sobre todo, tener mucho cuidado de estar bien informado, bien informado. Es decir, que. y, sobre todo, del valor simbólico de las palabras. La inmigración. ...puede convertirse y se ha convertido de hecho en un arma política... ...la percepción que los ciudadanos tienen de la inmigración... ...también depende de las políticas administrativas... ...los grandes partidos de derecha, ultraderecha eh, europeos... ...han ganado muchísimos votos con un discurso xenófobo y racista. La sociedad está en los medios de comunicación... ...está la sociedad y está los políticos. Desde algunos eh, sectores políticos... Sí se está dando desde hace tiempo, quizá, bueno, pues en algunos momentos se, se, se suaviza un poco, pero sí se está dando esa imagen de criminalizar al inmigrante, de que vienen a quitarnos el trabajo, que vienen a cometer eh, delitos, que son unos delincuentes. y Entonces, de alguna manera también se está predisponiendo a la sociedad a tener esa imagen de los inmigrantes. También hay profesionales y eso también debería aparecer que desde el principio, ya desde hace años, están actuando eh, de forma eh, correcta. Bueno, hay periodistas, hay medios de comunicación que están enfocando incluso la cuestión de la inmigración desde la perspectiva internacional que tiene que tener. ¿eh? La inmigración no es un problema de fronteras hacia adentro. La inmigración surge en un contexto internacional con una determinada desigualdad y con una determinada situación. No podemos generalizar que todos los medios de comunicación hayan evolucionado eh, digamos, a mejor. Hay otros que siguen actuando como verdaderos incendiarios sociales. Ya he dicho antes que no creo en las, en las recetas como tales. Sin resolver esas dos cuestiones del aprendizaje necesario y de las líneas que no tienen que ver con la realidad, sino con posiciones previas, sin resolver esas dos cuestiones no podemos realmente abordar eh, digamos, la transformación... Eh, del tratamiento negativo de la inmigración en los medios de comunicación social. Un cierto nivel de mestizaje, es decir, que los periodistas de alguna manera eh, estuvieran también representados por emigrantes ¿eh? o al menos personas que estuvieran cercanas a lo que es el hecho. Por parte de los que no son emigrantes, evidentemente, o que no son mestizos, pues que evidentemente se, eh, tratasen las informaciones con un conocimiento eh, riguroso y con realmente el, en el punto de mira cuáles son los efectos en un momento dado de un artículo sobre la población de acogida y sobre los inmigrantes, y para eso evidentemente hay que estar al tanto de las simbólicas de ambas, no solo de una. Para mí el gran reto que tenemos actualmente los medios de comunicación es transmitir a la sociedad los lugares de origen de los que eh, estas personas inmigrantes han tenido que huir. Y sobre todo destacar los aspectos positivos, yo creo que hay... Los medios de comunicación tenemos un, un papel importante, pero para eso nos lo tenemos que creer, ¿no? De que efectivamente la inmigración tiene un aspecto positivo y que tenemos que destacarlo, no solamente negativo. En el momento que vayamos hablando más de esto, eh, ese mensaje se irá calando también de que el que tengo aquí a mi lado viviendo pues no es un delincuente, sino que es una persona como yo, con sus intereses, con sus sueños, con sus problemas, con sus esperanzas. Les podremos comprender cuando los conozcamos y sobre todo conocer por qué por qué llegan aquí, cada persona que viene aquí es por una razón y por una razón importante las causas de la inmigración siempre son importantes porque el que se decide a venir y dejar su tierra, su familia, la gente que quiere y todo eso, esto es algo muy importante por su vida, por su vida, no solamente para ganar algo más de dinero y, y probar a ver qué pasa o el efecto llamada que estaban diciendo, sino por unas razones muy profundas que desde luego hay que tener en cuenta y además nos gustaría a nosotros si tuviéramos que estar en ese papel y tuviéramos que vivir esa situación de marcharnos a otro país, nos gustaría que nos entenderán también y no nos criminalizaran tanto y no nos miraran de manera tan extraña como ha ocurrido efectivamente con España hace, hace muchos años. Pero sería bueno ponernos en el papel de, de los otros. Me gustaría que sobre el tema de la migración que salen las noticias buenas como las noticias malas mucho lo que es el vandalismo con la migración porque no somos todos iguales está claro ni tanto español ni extranjero pero que deportan a la gente el miedo que tenéis aquí en España de que con la hambre y con todo lo que está pasando por ahí sean invadidos aquí no se destacan lo que es diferente van a hacer un poco de hincapié en lo que es pues, común a, a todas las personas la inmigración es... Está lo bueno y lo malo. La presentación del, del tema de la migración pues se hace lo mismo que se hace en cualquier otro tipo de, de periodismo. Un inmigrante que, que está bien integrado no es una buena noticia. Los medios de comunicación, por desgracia, están en manos de quienes están en manos. Los grandes monopolios, los grandes bancos de este país. Todos los medios están influenciados por un partido u otro, por una ideología u otra. Sabemos muy bien qué medio se dirige hacia qué público y qué es lo que el pues, público quiere escuchar. Me sorprende que lo bueno de la inmigración los sale el domingo a las 9 de, de la mañana. Los medios se venden lo que llama la atención. Hay medios que sí lo dan, son bastante imparciales. Periodista, igual que está en Palestina, en Jerusalén, igual que está en uh, otro país que no hay guerra. Igual que a Deberían de asegurarse más antes de hablar cualquier cosa. Hay que crear un clima de opinión de que la inmigración trae delincuencia o que nos quita el trabajo a los españoles. Miento, porque no preguntan la gente identificarnos con los trabajadores inmigrantes. Es la misma lucha, es la misma clase obrera. La cara del país es periodista. Ellos que buscan eh, la verdad. Ellos que buscan la verdad para ayudar a la gente pobre.